A ver, mi hermanita, ¿cuál es su nombre, mi hermanita bella? Mi nombre es Yolanda Costa. Yolanda Costa, ¿cuántos añitos tiene? 47. 47 añitos. Ahora, aquí están muchas personas, muchos hermanitos, créanse que me da ganas de llorar. Los, tres, eh, los sentimientos me traicionan. Es un caso más curado de cáncer. Ella vino aquí con la gran esperanza de que la moringa la iba a curar pero primero estaba nuestro médico superior nuestro padre de luz, nuestro padre creador que él siempre quiere que sus hijos sean felices disculpen, estoy llorando pero por la felicidad que siento ¿no? porque nuestro padre en esto nos demuestra que nos da otras oportunidades hermanita Yolanda, usted qué le diría a otros hermanitos que están en esta lucha permanente contra un monstruo, eh, que es el cáncer. Yo lo que les diría es que me vean a mí, que gracias a Dios, como les decía, gracias al doctor y que no, no se desmayen, sigan adelante y continuar el tratamiento. Así es. Entonces, tenemos ahí la tomografía, eh, el examen que prueba que la hermanita ya no tiene cáncer. Ella vino hace 15 días atrás y me dijo, hermanito, eh, yo estoy, ya me he puesto la 32 ABA, eh, inyección de moringa, y aquí le mandé a hacer el examen, y en el examen, pues, nos prueba que la hermanita superamos el mal. Hemos vencido esta batalla, esta... esta Prueba prácticamente, porque las enfermedades catastróficas sí se pueden curar. Gracias a nuestro Padre de Luz, a nuestro eterno Creador del Universo, a nuestro Padre Creador de lo visible y de lo invisible, y también a nuestra Madre Naturaleza que con amor produce para que sus hijos sean felices. Hermanita Bella, sus últimas palabras. ¿Cuál sería el mensaje grande para la humanidad? Como les decía, que sigan adelante, que, que sigan luchando, y siempre cuando seguir al pie también de, de, de, claro. de que, la letra, como Claro, el... es lo importante, guardar la dieta. Ya. Claro, y es... así no perder la esperanza. Claro. Bueno, mis hermanitos, les pido un fuerte aplauso para la hermanita. Un, un caso más curado de cáncer. Muchas gracias y que el eterno Creador nos, nos siga dando esas grandes bendiciones